cuál ha sido la evolución conceptual y funcional que han experimentado los almacenes hasta convertirse en salas de reserva. A mi modo de ver, básicamente eh, lo han tenido que hacer en base a dos exigencias, a la exigencia de la conservación preventiva de las piezas, pero también a la exigencia que marca la accesibilidad, el hecho de que las colecciones tengan que estar pues, siempre eh, controladas y accesibles. Pues, ¿Cuáles son las funciones y tareas? Que ahí no me detendré porque ya también lo hemos visto tanto con Maite como con, con casi todos. Y los problemas comunes. Y después, la, propiamente, la metodología de trabajo en sala de reserva, que para mí pues, es necesario marcarte una estrategia de actuación que parte, en nuestro caso, del estudio de la colección y del análisis de riesgos de deterioro en las salas de reserva. Desde luego, eh, todos conocemos cuáles son los riesgos de deterioro, el plan este de Michalski de los nueve agentes de deterioro, que todo el mundo sabemos, yo me voy a centrar básicamente en esos dos, en el ataque o en la, las fuerzas físicas que puedan eh, actuar directamente sobre las obras y en la elevada movilidad que tiene nuestra colección. Bueno, pues aquí os pongo esta imagen, la primera reunión internacional de museografía, eh, que era la Conferencia Internacional de Museos del 34, eh, marcó un punto de inflexión en, el, en lo que era el debate museológico en la primera mitad del, del siglo XX, porque creo que fue de las primeras reuniones en las que se empezó a hablar eh, oficialmente de la organización de depósitos, reservas y colecciones de estudio con este informe publicado o editado por Alfred Stix en aquel momento, director de la Albertina y del PUNS. En esta primera reunión ya se empezaba a hablar de la importancia que tenían los almacenes en la gestión de, de los museos, del elevado porcentaje de obras que había en reserva se establecía una primera diferencia o categoría entre el almacén eh, interno que es eh, ligado a, a la colección origen del museo frente al almacén visitable que era el que se había constituido en base a una colección de estudio eh, de crecimiento de esa colección primigenia y ya se hablaba de unos principios básicos para la gestión de un buen almacén que debían ser esos que, que veis ahí, el control documental, el inventario topográfico, el acondicionamiento, la seguridad… Y la estabilidad climática, es decir, ya en esta fecha tan temprana, eh, insisto, estos dos pilares básicos, eh, tareas documentales de, de conocimiento y registro y documentación de la colección y también tareas de seguridad y conservación preventiva. El siguiente hito importante yo creo en esa evolución, desde lo que se llamaba inicialmente almacenes a lo que ahora denominamos centros de colecciones, depósitos, salas de reserva, yo lo englobo en ese punto en, en el contexto sociocultural de los años 60-70 del siglo pasado, con eh, bueno, la denominada nueva museología, con el, la democratización del acceso a la cultura, eh, la globalización de préstamos a nivel internacional y basta con ver pues esta imagen de las colas que se produjeron en el Metropolitan de la National Gallery cuando la Mona Lisa viajó a, a Estados Unidos. Eh, ¿Qué está marcando esto? Yo creo que está marcando un cambio también en la forma de gestionar la colección. La colección ya no es una colección estática, no basta con depositarla en un sitio y dejarla ahí, sino que estamos obligados a hacer una gestión dinámica de nuestra colección. Las obras se mueven y a veces se mueven a un ritmo pues, demasiado preocupante. De hecho... ¿Qué pasó? Que los profesionales de museos en estos años 60-70 empezaron a mostrarse preocupados por la conservación preventiva de las obras. En el 68 se publica eh, la gestión de bienes culturales, la conservación de bienes culturales. En el 79 el Museum Collection Storage, en el que empezamos a ver en ese primer capítulo ya de, este, de esta publicación, estos esquemas típicos que todos conocemos de cómo se interrelacionan las distintas salas donde se realizan distintas tareas dentro de una sala de reserva, el acceso, el muelle, la sala de cuarentena, la, el tránsito, eh, en fin, todos todas los eh, espacios que se necesitan para llevar a cabo todas esas tareas que demanda esa gestión dinámica de las colecciones trasladándolo al aspecto documental o de registro de las colecciones, pues empezamos a ver que se empiezan a desarrollar los primeros sistemas de gestión de colecciones. Partían de una ausencia total de normalización documental hasta que, pues a partir de los años 60, más o menos, se empieza a hablar de las primeras bases de datos, en los años 70 los primeros estándares descriptivos y, eh, bueno, pues la actual colección trans eh, MDA, antigua MDA, pues, eh, desarrolla Spectrum ya en los 90, eh, el Getty también eh, publica las categorías para la descripción de las obras de arte, el, el CIDOC, el, el ICOM-CIDOC también eh, una serie de, de pautas para, para eh, categorías para descripción de obras, eh, en, en España el Ministerio de Cultura publica la normalización documental, no, documental de museos que dio origen al desarrollo de DOMUS, en paralelo, también la figura del registro, del profesional de registro, pues se va haciendo cada vez más compleja y va asumiendo una, una mayor carga de trabajo. Se tiene que apoyar en publicaciones, pues como las que veis ahí, la de métodos de registro de museos, que la primera edición fue en el 58, ya va por la sexta hace un par de años, creo. Entonces, está claro que tenemos que gestionar una colección en salas de reserva y nuestras premisas básicas son. Eh, responder a estas exigencias que nos marca la conservación preventiva y a la exigencia de accesibilidad. Todos sabemos que la conservación preventiva no es más que el conjunto de medidas que se toman con, bueno, pues con el fin de ralentizar el deterioro de, de nuestras obras, ¿no? de todas, todas las medidas que podamos imaginar y todas las medidas desarrolladas no exclusivamente por restauradores y conservadores, sino que yo creo que es una responsabilidad de todo el personal del museo el estar atento. A, a estas cuestiones. Es una filosofía que invita a pensar en, en edificio antes que en una sala en concreta, invita a pensar en colecciones antes que en una obra en particular, en plazos de tiempo amplios frente a estrechos y puntuales y trasladado al, al ámbito de las reservas, pues desde luego va a exigir que pongamos el foco en estudiar y en desarrollar sistemas de almacenaje y materiales en que seamos capaces de gestionar de la manera más eficiente posible los espacios y recursos que tenemos. Desde luego, tenemos que ser conscientes que un almacén de obras de arte es un sitio con alta cualificación en la que no pueden aparecer ese tipo de cosas que no son obras de arte. También, desde luego, tendremos que prestar atención al control microclimático y a un protocolo de manipulación de obras pues eh, todo lo, lo correcto o lo más correcto que seamos capaces de llevar a cabo. Entonces, para mí, para, para cumplir con esa exigencia de accesibilidad, creo que también lo hemos comentado todos esta mañana, es fundamental que haya un personal a cargo de las reservas y que esté eh, bueno, pues, eh, directamente preocupado por eh, la gestión de las colecciones en esos espacios de, de reservas. Este personal a veces es eh, un profesional que tiene una formación en, en restauración y conservación y otras veces es un profesional que está más ligado al ámbito del registro. En el Museo Reina Sofía, del que yo vengo, el, las salas de reserva dependen del Departamento de Registro de Obras de Arte. Entonces, eh, ahora mismo somos eh, en plantilla somos cuatro técnicos de museos, una de ellas está de, de bajada por maternidad, pero habitualmente somos cuatro personas trabajando diariamente en estas salas de, de reserva y además trabajamos también con un equipo de manipulación de obras, que es una empresa externa, es un servicio que está contratado a una empresa externa de otras cuatro, de otras cuatro personas. Básicamente las tareas principales del registro es, pues se encarga este personal de lo que es la gestión racional de, de la colección, desde la constitución de la colección, compras, eh, donaciones como datos a la documentación de la colección, inventario, registro, siglado, a la administración y enriquecimiento de esos sistemas de gestión de colecciones y por supuesto que es más el papel que yo, que yo desarrollo a la gestión de las salas de reserva con todo lo relacionado con la logística, la trazabilidad y, y, y todo lo que se lleva a cabo en estas salas. Ahí vemos una imagen de dos, dos compañeros restauradores con dos personas de una empresa externa, mi compañero Guillermo de registro, alguien de seguridad... Y es que realmente eh, el Reina Sofía tiene un, un volumen considerable de movimiento y de crecimiento de la colección que hace necesario que exista este personal y que eh, garanticemos el, el uso, posibilitemos el uso especialmente de la sala de tránsito, que es una sala que reúne eh, distintos equipos de, de trabajo del museo y que es necesario coordinar para que no se solape el, el uso de esta, de esta sala. Un poco más de lo mismo, de lo ya he visto esta mañana, ¿no? Cada vez son más eh, las exigencias de eh, funciones a desarrollar en, ¿no? en lo que llamamos salas de reserva, ¿no? desde servicios de embalaje, desembalaje, salas de tránsito, cuarentena, tratamientos, consulta para el examen científico de las obras, almacenaje propiamente dicho, una exigencia eh, espacial para responder a todas estas actividades que tenemos que llevar a cabo, que a veces pues no es eh, posible atender, ¿no? En la medida en la que nos gustaría. Esta diapositiva la voy a pasar muy deprisa porque Maite ya nos ha enseñado un montón de, de ejemplos de, de museos, pero básicamente creo que estos podrían ser eh, los tres modelos fundamentales de desarrollo de reservas, cómo han ido evolucionando en las últimas décadas, ¿no? El principal, bueno, el de la izquierda, eh, la ampliación de, de museo. La imagen de arriba se corresponde con la ampliación de Nouvelle del Museo Reina Sofía. Abajo, eh, San denis el, el, en el centro es un caso bastante, bueno, concreto que dicen que no es un museo, no es un almacén tradicional, es una forma de ver y pensar arte de manera diferente, es el caso de Saulager, donde muestran las obras como si estuvieran en exposición, pero sin un discurso expositivo que las interrelaciona, no están, no están en una exposición temporal. El caso de Glasgow, el caso del Mucen y por supuesto el caso de, del Boymans que es el más paradigmático. ¿no? Pero el caso es que ahora nos contará María José en detalle este, esta aplicación del proyecto Reor que ya todos conocéis. El caso, como digo, es que en 2011 la UNESCO y el ICRON llevan a cabo una encuesta para preguntar a los profesionales de museos cuál es la situación de sus salas de reserva y el resultado es, fue bastante demoledor y desalentador. Uno de cada cuatro museos eh, decía o declaraba que la circulación en sus almacenes era difícil o imposible y algunas de las carencias básicas que se detectaron como generales internacionalmente pues son esas. ¿no? Una buena parte de los museos no tenían espacio suficiente en sus salas de reserva, la, un 50% carecía de equipamiento suficiente un 40% no tenía personal a cargo. Eh, bueno, carencias a nivel de procedimientos, documentación. De manera que nos toca eh, bueno, pues, pues gestionar esa colección en, en reserva y que duda cabe que tenemos que tener una estrategia de actuación, tenemos que eh, bueno, pues marcarnos un plan que por supuesto para llevarlo a cabo también hay que contemplar los, los recursos de los que dispone la institución. Eh, nuestro plan ya os digo, parte del estudio de la colección lo más exhaustivo posible, y del análisis de riesgos que amenazan a nuestra colección en salas de reserva. Eh, de manera cotidiana, estas, estas dos premisas básicas se van a traducir en ese tipo de acciones que eh, mis compañeros y yo en las salas de reserva llevamos a cabo pues, de manera diaria. ¿no? Observación continua de condiciones de almacenaje, inspección periódica de fondos, coordinación y gestión de espacios... Y el diseño de aquellas actuaciones, que como decía esta mañana Irene, esto es una cuestión de ir adaptándose continuamente, de no quedarnos en una foto fija, sino de ir implementando nuevas medidas, nuevos eh, cambios o, o acciones que pensemos que van a ser, eh, pues van a tener un resultado adecuado y óptimo para, para esa gestión que estamos intentando hacer. Son cosas muchas veces pequeñas. Me refiero a eh, con el diseño de actuaciones a desarrollar en elementos estructurales de que, del edificio, por ejemplo. Eh, una cosa muy tonta que hicimos hace un par de años, cada vez que salíamos del montacargas en el edificio de Sabatini para entrar en las distintas plantas del edificio teníamos que atravesar una zona con una chapa metálica con una serie de, de relieve de, de lágrima que cada vez que pasamos con un carro se transmitían muchas vibraciones a, a nuestra colección pues bastó con darle la vuelta a esas chapas, o sea muchas veces son soluciones muy pequeñas y desde luego tendremos que marcarnos una prioridad y un establecimiento de una prioridad a la hora de llevarlas a cabo. ¿no? Vamos a concentrar y a dar la máxima prioridad a aquellas actuaciones, lógicamente, que tengan un mayor impacto, que afecten a una buena parte de nuestra colección y que sean pues, muy viables. Pongo al hombrecito este haciendo malabares porque realmente hacer esto eh, día a día, con los ritmos de trabajo vertiginosos, con el continuo crecimiento de la colección, con una demanda permanente de espacio, pues no es tan fácil y a veces pues es cuestión de hacer eso, verdaderos malabares para que esto pues podamos llevarlo a cabo. Eh, vamos a estudiar nuestra colección y os he traído aquí pues un, poco un ejemplo que por lo que he visto esta mañana también, yo pensaba que nuestra colección era rara, cualitativamente hablando, por la, por la variedad de formatos y materiales, pero ya veo que también es una cosa común ¿no? el, el, el hecho de, de tener que gestionar eh, pues, todo tipo de cosas realizadas en materiales de lo más diversos. Conocer la colección implica, ya digo, desde el punto de vista cualitativo, que, qué materiales tenemos, cuántos objetos tenemos, cómo se distribuyen porcentualmente, tenemos más pintura, más fotografía, más escultura, cuánto ocupa nuestra colección, somos capaces de establecer una previsión de crecimiento a futuro, a medio plazo. Pues esto es lo que creo que es, que es fundamental hacer porque eh, aquí por ejemplo pues esta, esta lona de arriba a la izquierda es una obra de, de Campuzano que, que bueno, pues es, un, es un vinilo de tres metros y medio de alto por nueve de, de largo y va montada con unos ojales metálicos que se tensan. O la obra de Cristina Iglesias, pabellón suspendido, la segunda que... Eh, ay, perdonad, que bueno, pues es un alambre trenzado que va suspendido también con unos cables de acero del techo. Capur, con una, una piedra arenisca que pesa 5 toneladas. Brodaes con sus cáscaras de huevos, adheridas a madera, lienzo, etc. Tropicalia, que por suerte en almacén no tenemos que conservar las plantas vivas, ni las cotorras cramer, ni la arena, ni la grava, pero que sepáis que cuando esta obra está instalada en la colección es un reto bastante considerable para los restauradores. Pues el, el ver, además, cómo los visitantes se van llevando la arena y la grava al resto de salas del museo. Eh, bueno, pues, eh, en fin, os destaco esta, de Eugenio Ampudia, es una obra muy bonita, muy sugerente, que, bueno, cuando se, se instala, se trata de hacer, de proyectar sobre una nebulosa de vapor, la figura de Joseph Boyce caminando en una... Eh, pues con una, una muy baja iluminación. ¿Qué es lo que tenemos en almacén? Pues lógicamente solo conservamos en almacén la cubeta de acero, la rejilla y el motor para generar el agua. Entonces es importante conocer la colección porque tendremos que saber qué tenemos que conservar realmente y qué no. La figura de la derecha es en una instalación con unas figuritas de cera que se van deformando ante la exposición del, del calor que generan esas lámparas de infrarrojos. Cualitativamente, ya digo, pues eh, nuestra colección tiene una serie de particularidades que están muy presentes en las creaciones contemporáneas. En general, un mayor peso y tamaño, eh, un rápido deterioro físico-químico, precisamente por la naturaleza de los materiales que se han empleado en, en la constitución de estas obras, una mayor fragilidad y una vulnerabilidad frente a la obsolescencia tecnológica que ya todos habréis oído hablar de ello, ¿no? con una política de conservación de emular, crear, migrar, hacer copias distintas para, para conservar nuestra, nuestra colección. Cuantitativamente hablando, pues ¿cuántas obras tenemos? Esas que veis ahí, 26.382 a día de eh, antes de ayer. Eh, ese es el inventario de obras. Eh, os pongo a la derecha una cifra que son desgloses, que bueno, ya en la siguiente diapositiva os cuento un poco más lo que, lo que quiero decir. Eh, en cuanto al reparto, cómo está distribuida nuestra colección, pues vemos que a pesar de ser una colección de arte contemporáneo, todavía predominan en ella las categorías digamos, más clásicas, ¿no? el dibujo, el arte gráfico, pintura, escultura, fotografía, siendo el, el volumen muy pequeñito el dedicado a pues, estas de aquí, que son como las más típicamente creaciones contemporáneas, ¿no? performativas, cine y vídeo. Digo que el número de obras inventariadas es un dato relativo porque en realidad a nosotros lo que nos interesa saber es cuántos desgloses tiene nuestra colección. Desgloses me refiero a, a obras complejas que son susceptibles de separarse, de subdividirse en una serie de ítems que merecen y necesitan el mismo esfuerzo de conservación en salas de reserva para nosotros. Os pongo esa comparación muy evidente, ¿no? esa pintura de Dalí, el retrato de Luis Buñuel. Se considera una obra de, del inventario y también se considera una obra del inventario esa instalación de Ivonne Aranberry que está compuesta por 98 fotografías enmarcadas que se exhiben así, de esa manera, en el suelo apiladas unas contra otras. El esquema de arriba de la derecha está representando cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido creciendo nuestra colección en los últimos 20 años. La línea azul representa eh, el incremento de obras y la línea roja el incremento de desgloses. Tenemos dos conclusiones a la vista ante este gráfico. La primera de todas es que en 20 años la colección se ha duplicado, el número de obras inventariadas se ha duplicado. Y además la siguiente conclusión es que eh, la línea roja no, no discurre paralela al azul, tiene un crecimiento bastante más elevado ¿no? y eso significa que nuestra colección está además creciendo a base de obras complejas, de obras susceptibles de subdividirse en varios desgloses. No me resisto a poner esta imagen del iceberg, ya sé que es más que famosa y conocida por todos, pero la verdad es que me parece que representa muy bien lo que, lo que significa el volumen, esa gran masa de nuestra colección en, en salas de reserva frente a ese pequeño porcentaje que asoma en exposición. Actualmente la colección del Reina Sofía, aproximadamente un 86%, está almacenado frente al 14%, que es lo que emerge... Y qué es lo que está a la vista, pero a la vista no solo en la exposición permanente, sino en las temporales, en depósitos, en fin, o sea, quiero decir que, que, que no solamente me estoy fijando en obras que se estén eh, exponiendo en la exposición permanente, sino también en eso, en temporales y en, en depósitos de representación, en nuestro caso del Estado, pues en oficinas, en otros museos, en gabinetes, en fin. Entonces, bueno, pues estamos viendo que tenemos un volumen muy considerable en una superficie relativamente pequeña, en una superficie que representa tan solo en nuestro caso el 10% de la superficie total del museo. Como veis en la imagen de abajo, el edificio Sabatini se inaugura en el 92, eh, solamente en ese momento se había destinado a uso de almacén un 5% de la superficie total, con la ampliación de Nubel se destina un 20% de esa ampliación, a eh, salas de reserva, ya parece que eran bastante más conscientes de la necesidad de destinar más espacio. Sumando las dos superficies, pues tenemos el dato que os digo arriba, ¿no? más o menos una superficie total, no útil, sino total, de los dos edificios unidos, cercana a los 80.000 metros cuadrados destinados a salas de reserva, esos 8.000 y pico, aproximadamente el 10%. ¿Qué nos está indicando esto? Pues que seguramente vamos a tener una elevada densidad de ocupación en reserva. Si ponemos nuestro foco de atención en cómo ha ido incrementando esa colección según el servicio de conservación, pues en este gráfico, también del mismo periodo de estudio, estos últimos 20 años, vemos que hay una categoría, que es la, la representada por, por la línea esta azul, ¿no? que tiene un crecimiento exponencial, que tan exponencial que en estos últimos 20 años ha triplicado eh, la cifra de obras. O sea, empezó en 2001 con cercano a 2.000, 2.000 fotografías, y ahora va cerca de las 6.000. Es decir... Esto nos está indicando que parece que es una tendencia bastante estable de crecimiento de nuestra colección, de la colección del Reina Sofía, parece que, que desde hace 20 años eh, la categoría de fotografía está creciendo a un ritmo bastante constante. No tenemos que dejar prestar atención a, a estas categorías pequeñitas de aquí, que son las que os decía de performativas, cine y vídeo, porque a pesar de representar un porcentaje muy pequeño respecto al global de la colección, sí que es cierto que son eh, generalmente obras complejas, eh, obras que son, se van a subdividir en muchas otras y que además concentran los aspectos más típicos de la creación contemporánea que os decía, de vulnerabilidad frente a obsolescencia, de fragilidad, de deterioro físico-químico, etc. Hablábamos esta mañana de cómo calcular esa superficie que ocupa nuestra colección en almacén, porque evidentemente este también será un dato que nos va a resultar eh, muy útil, ¿no? Hay muchos eh, sistemas publicados de cálculo de, de ocupación de superficie, pues desde el, el plan de parques nacionales de Estados Unidos, el método de LOR, el método de, de la colección etnográfica, eh, por supuesto Reorg, que es como el más completo. Eh, os pongo el, el artículo de arriba a la izquierda, estimación de espacio en almacenes de museos, teoría y práctica, porque es un... Pues un caso muy concreto de esa aplicación práctica de todos esos sistemas publicados hasta el momento, hasta 2014, en una colección tipo, en una pequeña colección de reserva, y bueno, pues ponían de manifiesto las debilidades y fortalezas de todos esos sistemas. Sea cual sea el sistema de cálculo que elijamos, evidentemente creo que lo que es necesario es que eh, partamos, nos basemos en unas en una serie de datos de la documentación, de cómo está documentada nuestra colección. Tenemos que partir de esa información que se recoge en nuestro sistema de gestión de colecciones y creo que lo que necesitamos realmente para que este cálculo partiendo de, de, de esa información recogida en las bases de datos sea lo más fiable posible, lo que necesitamos, digo, es que exista para empezar una normalización en las unidades de medida. Parece mentira, pero yo eh, cuando llegué al museo todavía me encontré con, con, con muchos datos reflejados a veces en centímetros y a veces en milímetros. Es una cuestión que parece pues, eh, sin importancia, pero realmente pues, eh, si te tienes que basar en eso para saber cuánto ocupa tu colección en almacén, mal vamos si no tenemos esa normalización. Desde luego también me parece importante que estos sistemas de gestión de colecciones tengan un módulo para obras en reserva. Es decir, a mí no me interesa eh, que una, in una instalación, su dimensión en la ficha de catalogación de la obra aparezca a dimensiones variables. Porque evidentemente cuando yo voy a montar una instalación en un espacio, pues este objeto se tendrá que eh, adecuar al espacio, a la sala, al tamaño de la sala, que cada vez será diferente. Yo necesito saber cuánto mide cada elemento que constituye esa instalación, si es una pintura, si tiene marco o no tiene marco, si es un dibujo o una fotografía, si está montada en Passepartout o no, si almaceno obras embaladas, cuántos embalajes hay y de qué medidas, cuánto pesan. Estaría genial que pudiera también reflejarse qué requisitos para manipular esas obras eh, tengo que tener en cuenta, necesito maquinaria, necesito cuántas personas, cuántos materiales, cuánto tiempo... Eh, esto, este cuadradito de aquí a la izquierda lo he puesto porque me parece que bueno a la hora de elegir un sistema de, de gestión de colecciones, si tenéis esa, esa oportunidad, hay quien opta por hacer un desarrollo de uno propio, que es el caso del, del Reina, por cierto, y hay quien opta por elegir un sistema de gestión ya desarrollado, pues el TMS, el Museum Plus, Domus, cualquier otro. ¿no? Creo que hay que tener en cuenta una serie de consideraciones básicas cuando estamos en, esa, en ese momento de decidir por optar por uno u otro, que básicamente creo que son pues esas que os pongo ahí. ¿no? Hay que saber quién es la empresa proveedora, qué procesos de gestión contemplan. A lo mejor nos apetece que gestionen riesgos y que nos digan en una emergencia en concreto cuál es la vía de evacuación eh, más fácil para las obras y que eso... Eh, aparezca ya en el sistema de gestión o una trazabilidad, esa posibilidad de poder hacer un seguimiento de dónde ha estado nuestra obra previamente, si hemos completado todos los procesos de registro de la obra o nos queda alguno por completar y también pues eso, que nos proponga qué ubicaciones hay disponibles. Además de saber lo que ocupa nuestra colección ahora, pues creo que estaría muy bien plantearse, aunque solo sea modo de un ejercicio, ¿Cuánto esperamos que crezca nuestra colección? Porque la nuestra desde luego está creciendo y por lo que hablamos esta mañana y en la comida, las, las colecciones arqueológicas, pues muchísimo más. ¿no? En nuestro caso, yo os digo, una media de crecimiento anual de los últimos cinco años está en torno al 5% y creo que este plazo, un plazo estimado, realista y razonable, debería ser pues no más a un horizonte de 10 años. Es un ejercicio yo creo muy complejo porque es que básicamente se trata de traducir al espacio físico cuestiones muy difícilmente cuantificables, uno nunca sabe realmente qué es lo que va a venir el año siguiente, qué, qué va a ingresar y tampoco va a saber exactamente eh, qué necesito, qué voy a necesitar para acceder a esa pieza, qué necesito es de conservación qué requisitos, perdón, de conservación o de manipulación eh, va a tener esa obra. Yo creo que es más o menos hacer un ejercicio de simulación y ver si somos capaces de saber por dónde van los tiros. Conocida nuestra colección, ya digo, lo más exhaustivamente posible, el siguiente aspecto que nos marcamos es analizar los riesgos. Este es el cuadro que comentábamos al principio de Michalski, que todos conocemos. Desde luego, todos esos agentes de deterioro son fundamentales a tener en cuenta y a respetar en nuestra colección. Pero yo he marcado en rojo esos dos de fuerzas físicas directas y pérdida involuntaria, porque me parece que en nuestro caso, en una colección con un movimiento tan elevado como la nuestra, considero que son casi como dos caras de la misma moneda. La moneda sería la elevada manipulación de nuestra colección y una cara sería el problema de que si tú manipulas mucho algo, al final, pues estás sometiendo a un riesgo considerable. Y la otra es que si no eres capaz de registrar eh, de manera rápida y, y correcta esos cambios de ubicación, pues tienes también un riesgo eh, de pérdida involuntaria. Entonces, bueno, pues lo que pretendemos siendo conscientes de que el riesgo cero no existe es intentar reducir estos, eh, estos agentes, estos riesgos a los que estamos sometiendo a nuestra colección. Desde luego, en primer lugar también comentado esta mañana, vamos a clasificar nuestra colección según las necesidades de conservación. Es decir, vamos a tener en cuenta el material con el que está constituido la obra, el tipo de objeto, por supuesto, es decir, las características físicas de ese objeto y las dimensiones. Lógicamente, lo que sea grande o pesado, pues estará mucho más accesible en las zonas inferiores y después además vamos a intentar tener una expectativa de uso, es decir, vamos a seguir un principio de popularidad. Todos sabemos que hay un porcentaje pequeño de obras de la colección que está continuamente en danza, que es el que siempre se pide, el que siempre se muestra. Pues desde luego este, este principio hará que esas obras populares estén también mucho más accesibles, populares o piezas claves para nuestra colección. Desde luego, además de, de clasificar desde el punto de vista de conservación, vamos a tener que optimizar el espacio. Optimizar el espacio me refiero a lo que decía al principio, ser conscientes de que es un espacio, el reservado a almacén es muy cualificado, que no podemos permitir que eh, sea invadido por otras cosas que no son obras de arte, que además tenemos que saber que hay algunas obras que tienen unos requisitos especiales para moverlas, que van a necesitar más espacio, que vamos a tener que dedicar una zona pues a, a toros, apiladores, a grúas, etcétera, para poder moverla y desde luego aparte de eso, que es como una cosa muy básica de gestión de espacio de almacenes, nosotros en nuestro caso hemos eh, adoptado dos sistemas, el sistema de ubicación aleatoria, es decir, no tenemos una asignatura topográfica como tienen la mayoría de los museos, no, no, cada obra no tiene su ubicación en almacén permanente, sino que lo vamos, lo vamos cambiando, de manera que esta obra, esta pintura de Óscar Domínguez, cuando se presta, una vez acaba la exposición y nos la devuelven al almacén, pues podrá ocupar cualquiera de esas tres ubicaciones asignadas a su tipología que quede disponible en ese momento. Y además de este sistema de ubicación aleatoria, le seguimos un otro, otro procedimiento que consiste en la estandarización del paspartú para... Eh, dibujos, eh, obra gráfica, fotografía de formato pequeño. Lo que hacemos es montarlas en passepartout de tamaños estándar, con unos estándares que nos fijamos, pues 30 por 40, 40 x 50, de manera que cuando está en exposición eh, va a estar montada en esos marcos, pero cuando eh, la retiremos de la sala la vamos a quitar, a retirar el marco y la vamos a guardar en cajas de conservación también hechas a esa medida eh, que hemos estandarizado, a ese mismo tamaño, ¿no? Desde luego en, en, este, eh, en este, esta imagen de la protección por capas que también hemos visto antes, eh, el mobiliario representa una capa, una capa extra de protección. Es un, está claro que las características que tiene que ofrecernos este, este mobiliario es eh, mostrar una protección frente, frente a todos los eh, agentes, ¿no? agentes de agua, contaminantes, polvo, pero también tenemos que pedirle una serie de características: que sea estable, que sea sólido, que sea versátil, especialmente a la hora de poder mover eh, las baldas en una estantería eh, de acuerdo con las dimensiones de nuestras, de nuestras colecciones. Bueno, superficie lisa, ergonomía, etcétera. Pero además. Además de pedirle que proteja a los objetos y todo esto, también eh, empezamos a pedir que sean capaces de optimizar el espacio, porque el espacio es, es oro y es, como digo, muy limitado y eh, necesitamos aprovecharlo al máximo. Cuando manipulamos o simplemente depositamos un objeto, le estamos sometiendo a, a una fuerza física que puede ser eh, repentina y brusca, que se nos caiga, que se roce, que, que reciba un impacto o eh, a una fuerza física gradual que produzca un deterioro en el tiempo. Simplemente la presión del depósito del objeto en el almacenaje puede ser un, un agente un, de deterioro. Entonces, a veces algunas obras necesitan un acondicionamiento mínimo para su eh, apoyo en, en un equipamiento de almacén. Esta fabricación de soportes o también llamados camas pues es necesario cuando tenemos una superficie frágil como esta máscara de Alberto, de, abajo a la izquierda, esto es un penacho de fibras vegetales que son muy quebradizas y si no estuvieran eh, protegidas en ese cajeado y envueltas en el, en el tisú, pues desde luego eh, acumularían polvo y acabarían al cabo del tiempo bastante más deterioradas. También necesitamos un soporte cuando tenemos partes móviles, salientes, cuando es un objeto deformable, que es inestable, que tiene, sufre una elevada, man elevada manipulación, en fin, eh, os pongo aquí este otro ejemplo también de Schlosser, son medidas a veces muy tontas pero esto es, un, es una pieza de pergamino en una rama de, de rosal que tiene en el extremo una bola de plomo, si no tuviera ese, esa estructura a modo de arco que impidiera eh, que se deformara ¿no? por la simplemente simple, por, su, por la propia gravedad y el, el peso de la bola de plomo pues acabaría deformándose en su, en su almacenaje. Os he puesto ese enlace simplemente porque me parece que es una página que, que tiene muchos ejemplos de cómo fabricar eh, este tipo de soportes y de estructuras, es bastante completa. Por supuesto también vamos a optar muchas veces por conservar en pintura estos marcos de viaje, ¿no? estas estructuras de madera que, que están sujetando la pintura y que impiden o que facilitan que no tengamos que mover directamente la pintura tocándola directamente, sino que vamos a manipularla a través de esa estructura intermedia. Y eh, este tipo de estructuras de pletinas en L, que son durmientes para el apoyo de las obras pictóricas con elevado peso, de manera que se distribuya el peso y no recaiga únicamente en los colgadores. Desde luego también vamos a prestar atención a los materiales. Y bueno, después de, de lo que ha comentado esta mañana... Lidia, poco más que, que añadir, ¿no? Es verdad que, que tenemos fuera de las polémicas de, de, pues eso, de que puedan seguir incluso los materiales que pensamos neutros, adecuados y tal, puedan seguir siendo dañinos para nuestra colección. Está claro que lo que tenemos que tener en cuenta en consideración es que muchas veces estamos eh, depositando objetos eh, a largo plazo en un, en un almacenaje en un volumen muchas veces muy pequeño donde no hay una ventilación suficiente y tenemos que estar seguros de que el material en contacto íntimo con, con la obra de arte pues sea un material adecuado para la conservación. Ojo con eso, de adecuado para la conservación y del sello de libre de ácido y tal, porque no basta con eso, tienen que cumplir una serie de normativas. Hay dos normas ISO básicas, sobre todo para, para el, el empleo de papeles y cartones para conservación y especialmente con fotografía. Y bueno, tienen que cumplir una serie de requisitos muy, muy establecidos y fijados. Básicamente, y en resumen, es esos: no emitir sustancias nocivas, químicamente estables, superficie lisa. Y evitar materiales electrostáticos, porque a propósito de lo que comentábamos también antes de los plásticos, bueno el poliéster, el milar, muchas veces también eh, tenemos que tener cuidado con qué tipo de materiales estamos eh, poniendo en contacto este, estos, el, este poliéster, que en principio es un material muy bueno y muy neutro pero que genera electricidad estática. Entonces, bueno, pues a lo mejor no con todo tipo de material, desde luego no con dibujo, con un pastel o con una técnica que no esté fijada, desde luego, pues no sería buena idea. Eh, os pongo estos dos ejemplos también de, de enlaces, pues el del Centro de Conservación de Quebec y Pazin con un muestrario amplísimo de, de materiales para, para conservación y también bueno, la, la experiencia, la iniciativa PoliEvar del Ministerio, que creo que sigue, no sé si la siguen alimentando, pero que además de, de hablar de materiales para la conservación también pretendían hacer un poco un seguimiento desde el punto de vista del envejecimiento de ese material, cómo evoluciona eh, con el tiempo. Y por supuesto, si pensamos que eh, el hecho de que se mueva tanto nuestra colección es un riesgo, pues vamos a, a, ser, a ver si somos capaces de establecer un protocolo de manipulación. ¿no? Porque todos sabemos que el, el mayor porcentaje de daños a la colección se produce precisamente en movimientos internos. Y si nuestra colección tiene un movimiento elevado, pues creo que, que merece la pena dedicar eh, una pensada a esto. ¿no? El, básicamente, el equipo de, de manipulación pues tiene que ser consciente de que tiene mucha responsabilidad entre manos, de que eh, tiene que saber trabajar en equipo básicamente, tiene que ser un equipo que tenga una alta capacidad de concentración, disciplina, atención, porque bueno, normalmente tiene que ser una persona quien dirija todos los movimientos y el resto deberían eh, estar atentos a esas instrucciones y y, y atender ¿no? a, a lo que le están pidiendo hacer en cada momento. Básicamente ese, ese protocolo consiste en planear muy bien cómo vamos a hacer el movimiento, comprobar por supuesto los ejes de circulación que estén despejados y cómo no el destino donde quieras llevar la obra, comprobar la estabilidad y el estado de conservación de la colección, el uso de guantes, de nitrilo o algodón o incluso en algunas cuestiones o en algún tipo de obras muy concretos, a mano desnuda si, el, si está comprometido ¿no? el, el agarre de, de la obra, los movimientos han de ser lentos y pausados y, por supuesto, cuando se trata de una manipulación de un objeto grande o pesado, además hay que establecer un perímetro de seguridad para el equipo de trabajo y habría que evitar todas las manipulaciones innecesarias. El, la otra cara de la misma moneda, y muy rápidamente, el tenemos ese riesgo que, que podamos perder involuntariamente por la elevada movilidad, pues es que esta es la situación en el, en el Museo Reina Sofía. Es verdad que eh, esa media de movimientos al día estamos llevando a cabo. Son muchísimos y como veis, bueno, pues la, la barra azul en estos cinco años son los movimientos que tienen como destino el almacén de obras de arte y la barra moradita el año pasado se corresponde con la reordenación de la colección. Es decir, tuvimos... Un aumento muy considerable de movimientos a la exposición permanente con, con motivo de, de esta reordenación. A la vista de este eh, elevado movimiento de nuestra colección, desde luego creo que hay que fijarse en dos objetivos básicos. Primero, intentar ser todo lo ágiles que podamos a la hora de agilizar y de actualizar la, ubicación, la nueva ubicación del objeto y desde luego fijarnos como otro objetivo, el intentar no cometer errores a la hora de tomar el, el dato del, del número de inventario de la pieza y de la ubicación nueva que le estamos asignando. Para esto, tres medidas muy rápidas que ya me han sacado el cartel, que es revisión de inventario, fundamental. O sea, eh, yo creo que es una de las cosas más importantes porque a veces nosotros cuando llegamos y... Cuando pretendimos hacer el traslado del almacén viejo al nuevo, hicimos esta revisión de, de inventario y nos encontramos con algunos problemas frecuentes de este tipo. Había obras que no tenían directamente número de inventario, otras que pues, no estaban desglosadas ni subdivididas en todas las piezas en el caso de obras complejas que tienen varios, varios desgloses. Había etiquetas con datos ilegibles o a medio caerse, otras que procedían de eh, colecciones previas, en nuestro caso el MEAC, la colección del Reina parte de, de la del MEAC o directamente que había un error en el siglado o el volcado de la imagen en, nuestro, en nuestra base de datos. La siguiente medida, desde luego, pues marcarse también un protocolo de marcaje o siglado. Ya sabemos todos lo que es esto, que es como el nexo de unión entre toda la documentación de una, de una obra y la propia obra. Si perdemos esta, este siglado o se hace de manera eh, deficiente o no segura, estamos perdiendo toda la historia y toda la información relacionada con esa pieza. Hay un montón de fichas técnicas del, del Comité de la, para la Documentación del ICON, del CIDOC, que nos dan todo tipo de recomendaciones sobre cómo hacer esta, este marcaje o siglado. Eh, simplemente cosas muy, muy básicas, creo que hay que seguir un, un protocolo a poder ser eh, lo menos variado posible, es decir, lo más fijo. Eh, siempre elegir un, el mismo, la misma ubicación para, para introducir esa sigla, ¿no? para evitar manipulaciones innecesarias. Los objetos grandes o pesados, preferiblemente, este siglado no estará en la base porque te va a obligar a levantarlo para ver el, el número. Cuando almacenamos obra en caja tendremos que repetir y en un tamaño más, más grande esa información del registro en la caja por fuera, esto es un DINA 4, y bueno, en nuestro caso concreto, eh, dibujo, obra gráfica y fotografía pequeño lo siglamos a mano y a lápiz neutro en el ángulo inferior derecho, en el reverso. Eh, en el caso de pintura, hacemos etiquetas con con código de barras que también la ponemos en, el mismo, en la misma ubicación, inferior derecho abajo, en reverso. Eh, en el caso de la escultura hacemos un siglado indirecto con etiquetas de Tyvek y de la cinta de algodón descrudado y desde luego también tenemos codificadas todas y cada una de las ubicaciones de la, del árbol de asignaturas topográficas, desde estantes, eh, peines, baldas de planeros, carpetas dentro de cajones de planeros... Y por último, eh, cuando hicimos ese traslado a, a los nuevos almacenes, pues nos fijamos y ahí fue donde elegimos el sistema de, de código de barras. Ahora mismo seguramente, pues comentaba esta mañana Irene que ellos lo tienen un código bidimensional, desde luego es yo creo mucho más interesante porque te permite codificar más información en un tamaño de etiqueta, además, más chiquitito. Pero bueno, nosotros en aquel momento, hace ya casi 15 años, estudiamos las opciones que había en el mercado. Conocimos la experiencia del de Smithsonian, está de aquí, de Greta Hansen, que trasladó 800.000 piezas del, del Museo de los Indígenas Americanos. Eh, conocíamos esta experiencia también con, con códigos bidimensionales de la cueva de la Roca del Sbou en Lleida. Y después en paralelo conocíamos experiencias con radiofrecuencia que generalmente más que al control de cambios de ubicación estaban destinadas a, a, desde el punto de vista más de seguridad en exposición, ¿no? de que no de pérdidas por robos o, o de enriquecer la, la visita, enriquecer tu exposición proporcionándote más información ahora la tendencia parece que es el, el desarrollo de los beacons que utilizan eh, bluetooth de baja emisión para lo mismo, para enriquecer la visita y también al revés para enriquecer la visita a los gestores de museos, de qué, qué, qué tipo de piezas interesan más al visitante ¿no? entonces bueno, en aquel momento elegimos el código de barras lineal, porque nos parecía que nos proporcionaba un registro de movimiento seguro, que era lo que nosotros buscábamos. Eh, te pedía una verificación visual directa del código, había un porcentaje muy bajo de error en la lectura. Eh, nuestro software requería la confirmación: ¿estás seguro de que quieres mover esta obra? Eh, bueno, el coste era bastante más económico desde luego que radiofrecuencia, alcanzaba toda nuestra colección, no solo una parte y bueno, teníamos una serie de dudas en aquel momento de la radiofrecuencia que, que nos hicieron decantarnos, ya digo, por, por, este, por este método. Para terminar y creo que... No me paso. Eh, el objetivo es cumplir estas exigencias de conservación preventiva y accesibilidad y nuestra metodología de trabajo parte del estudio de la colección y de intentar reducir el riesgo eh, de exposición a esos agentes de periodo y todo pues, para intentar que nuestra colección descanse como, como esta obra de la, de la colección también. Muchísimas gracias a todos por la atención.